Hola, soy Miriam Carpa. Les doy la bienvenida a Circontinuo Continuo Sin Carpa. Me voy porque no me quieren. Estimadas y estimados esperadores, esperadores. les damos la bienvenida a este nuevo ciclo llamado Circontinuo Continuo Sin Carpa. En él, podrán ver los entretelones de nuestro espectáculo. Y de nuestra familia. Y sobre todo preguntas existenciales como ¿Por qué se va us usa un sombrero? <risa> Hemos tenido varias funciones. Sesiones de fotos. Publicidades. Y un ciclo de entrevistas llamado Ventana al Cifo Continuo. Y en cada una de ellas, la vendedora se ha tenido que aprender varios textos. O algo así de los problemas de olvidarse el texto. Usted podría realizar todas esas actividades cuando se acorde el texto. No, No me acuerdo que sí. No. No, acuerdo que sí. ¿Acaso...? inserte texto aquí. Sin embargo, hay quienes pueden practicar un texto y a la vez Mate. La gente que verá hoy está condenada a ser una uh, y otra vez en el pueblo como si hubiera público, como si el público <ríe> Tuvimos muchos furcios, pero hasta ahora ningún accidente. No vamos a romper nada. Nada, nada, nada. Si bien estamos de acuerdo en un circo sin animales, Hubo muchos de ellos que igual quisieron ser parte de nuestra familia. Tuvimos a Mahu mostrando el perro de su marido. Sano feo, ¿no? A la mascota de su marido. Bueno, a Dali. No le importa nada a ese perro. Nada. Así. Sí, me mira con odio. Y así termina el primer episodio de. Circo Continuo sin Carpa. Los dejamos con una reflexión de nuestra querida Radicheta acerca del circo. Aguante el circo, está re bueno.